Hola gente de YouTube, eh, disculpen por no subir videos porque, eh, debido a que estaba jugando Transformers y tuve un mal día. Vi a varios jugadores insultando a otros, incluyendo a mí, o sea, a, a, a, a mi ratón, eh, no me dejaron otra opción que deportarlos ante los moderadores. Ustedes también juegan cosa y les pasa lo mismo que me pasó a mí. Repórtenlos. No se dejen caer en los insultos. Tengan cuidado porque ven a alguien insultarlos. Eso era todo lo que quería decir. espero que les no haya gustado el video. Recuerden darle like, compartan las nuevas que necesitan. Hasta que este ver el video de mi YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.